C.G. my face sí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 Focas en el agua están haciendo ruido, atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas bocas están haciendo ruido, todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico, pero ¿qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también, vamos al zoológico Nos quedamos todo el día y nos dio un... comprar un ruiseñor si ese ruiseñor no sabe cantar un anillo de diamantes mamá te va a comprar si ese anillo se llega a romper mamá te va a comprar un espejo y si ese espejo se Mamá te va a comprar una cabra. Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro. Si el toro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 Sí. El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio luchan por la corona el león venció al unicornio en la ciudad les dieron pan blanco y otros pan marrón, unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad. ¡Suscríbete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 Escuchas al caballo hacer ney, ney, ney Escucha al caballo hacer ney, ney, ney Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oin. Oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer woof, woof, woof Escucha al perro hacer woof, woof, woof Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono parlotear, Escucha al mono para lotear escucha al león rugir rugir rugir escucha al león rugir rugir rugir Escuchas a la lechuza, ulular, ulular. Escucha la lechuza, ulular, Escuchas a la rana, se rebet, rebet, rebet. Escucha a la rana, se rebet, rebet, rebet. Escuchas a las serpientes si cicear, cicear Escucha a las Serpientes cicear, cicear, Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer hi -ha Escuchas al burro hacer hi -ha Escuchas al ganso hacer glu-glu-glu Escuchas al ganso hacer glu-glu-glu Rudolfo a la ciudad montado en un pony, puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni. Yankee Dodo sí, ya sé, Yankee Dodo grande. Escucha el ritmo de la música y se jabí con las chicas.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 Va el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Doodle sígase Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas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 Reloj Marco cinco y el ratón bajó Ricoridico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 negro, verde, blanco, rosa, rojo, morado, y el pequeño Johnny Flynn Nariz, nariz, la O en un omelet, omelet, la P en un pay, pa, pay.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 K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi A, Estarás conmigo la próxima vez Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso te di, te di, toca el cielo Oso te di, te inclínate Oso te di, toca tus dedos Oso te di, te apaga la luz Oso te di, te di buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía. Dejanos despertarlos con una alegre melodía. Están muy quietos, están enfermos. Despierten. Salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, Salten conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten y alto. Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía.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 Salte conejitos, claro. vale. <risa> <ro> salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, despierte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten, salten, despierte conejitos, salten, salten, salte conejitos, salten y alto Enrolla hacia arriba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 A la puerta, aplaude con tus manos, 1, 2, 3, pon tus manos en tus rodillas.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 Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre NGO NGO NGO y Bingo fue su nombre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 Gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajó la silla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 Sí. Brilla, brilla. Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita Estrellita, brilla, brilla Me pregunto, ¿qué serás? Muy arriba tú estás Como un diamante Cielo, estrellita, brilla, brilla. Me pregunto: ¿qué serás? Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita.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 Brilla, brilla, me pregunto qué sé.